que qué estoy diciendo que muchas gracias por ser uno de los patrocinadores de este canal y permitirme hacer cada día más y mejores videos para el canal que tú prefieres en internet carpintería creativa moderna muchísimas gracias bueno, aquí un saludo a todos los Patreon que tengo, que me han apoyado tanto hasta en estos tiempos de pandemia. Ven que me acerqué nuevamente a mi taller y vamos a instalar un letrero en Inversiones Insumet y les estoy haciendo un videito para que sepan esos pequeños detalles que son muy importantes y que aprenden aquí en el canal. Gracias a todos y a cuidarse mucho que todavía nos falta año y ya viene la Navidad. Espero que te haya gustado la información que recibiste hoy en este tu canal favorito Carpintería Creativa Muerna por un servidor Domingo Freire No dejes de darle me gusta, comentar este video, compartirlo en tus redes sociales Y muy importante, suscribirte Yo por ahora me voy para otro lugar, pero no sé dónde coño es, es ¿Cómo que me votan Espero que te haya gustado este video, así que no te olvides darle me gusta, comentar el video, compartirlo en tus redes sociales y muy importante, suscribirte. Y por ahora te dejo... Eh, me, me, me, me cago en la letra. Espero que sea muy útil la información que hoy recibiste aquí en tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor Domingo Freire. No olvides darle me gusta, comentar este video, compartirlo en tus redes sociales y además suscribirte. Yo por lo pronto te dejo por acá y no me enteré. Yo, por lo pronto, te dejo aquí un par de sugerencias y nos vemos. En... Hoy quiero que me acompañes a colocar un letrero en inversiones. No, eh. Hoy te voy a enseñar una manera, una... Aquí tenemos el elevador metálico. Le sacamos el tapón de la parte frontal. Y desde esta perforación, vamos a ingresar un tornillo de 6 por 1 y un cuarto. Casi cualquier tornillo de 6 de, de, de número y que tenga un largo que es suficiente. La cagué, vamos. Espero que te haya sido muy útil no, para está tu... No, está contralo. Espero que hayas aprendido muchas cosas útiles el día de hoy en este video, que lo puedas aplicar en muchos de tus futuros proyectos, y no te me vayas sin antes darle me gusta, compartir y comentar, y por supuesto, por su... Espero que te sea muy útil lo que aprendiste en el video de hoy. Recuerda darle me gusta, comentar y compartir a este video. Además, suscríbete a mi canal que te tengo muchos más videos, y aquí te dejo un par de opciones para que sigas aprendiendo, aprendiendo, ¡Coño! Hoy desempaquetaremos la tronzadora de metal de 2400... mierdas perdón. En mi canal de YouTube, que lo encuentras como... Domino, eso es lo que me iba a decir. Con mi nombre. Hola, amigo adicto a la carpintería. Hoy quiero que me acompañes a nada... Espera, un momento. Como siempre, cuando estamos manipulando cualquier herramienta y no la estamos utilizando, vamos a, conect, vamos a conectarnos... el y con esta prueba ya sabemos que la tronzadora de Promaker de 2.400 vatios de potencia es una excelente herramienta que tenemos que tenerla en nuestro taller. Además, no se puede decir. Conviértete en un adicto de la carpintería adquiriendo... Perdón, perdón.